Muchísimo gusto, saludo de nueva cuenta. Regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Para esta jornada de miércoles, temperatura máxima alcanzando los 33 a 34 grados centígrados. Ambiente caluroso, un cielo medio nublado predominando. El porcentaje de precipitación activo, esto en un 15%. La humedad relativa en un 70%. A las 10 de la noche, un ligero descenso en la temperatura, marcando los 28 grados centígrados. El pronóstico de lluvia aún se encuentra activo, esto en un 10 en un 15% y la humedad en el ambiente de 71% temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana garcía santa catarina un cielo completamente despejado con máxima 31 mínima de 22 grados centígrados para san pedro 32 con 24 para el municipio de santiago la máxima para esta jornada alcanzando los 33 grados centígrados esto mismo para escobedo en san nicolás guadalupe también para el municipio de juárez alcanzando los 33 grados como mínima 24, en Apodaca 33 con 24 grados centígrados para el municipio de Pesquería la máxima alcanzando 35 grados, ambiente caluroso va a continuar mínima de 25 y para el municipio de Cadereyta una máxima oscilando de los 35 a los 36 grados centígrados como mínima 25 y un cielo completamente despejado. El índice de radiación solar en este momento se encuentra nuevamente en nivel 2 extremo, así que es muy importante mantenernos muy bien Hidratados, cargar con algún protector solar, con alguna sombrilla, algunos lentes del sol. Para el día de mañana, amaneciendo con temperaturas agradables, 20-21 grados centígrados, máxima alcanzando los 32 grados, un cielo medio nublado. El pronóstico de lluvia se encuentra activo, esto en un 20-30%. También para el día viernes, la máxima de 33 con mínima de 21 grados centígrados, cielo parcialmente nublado. Para el día sábado, va a disminuir hasta el momento la probabilidad de precipitación, pero no. No se descarta máxima 34, mínima 21 grados centígrados. El día domingo un cielo completamente despejado. Estas mismas condiciones para la semana entrante con temperaturas máximas alcanzando casi los 40 grados centígrados o con sensación térmica hasta de 40 a 41. Las mínimas de 22 a 23 grados Celsius y sin pronóstico de precipitación. También le comento en información nacional, en todo el sur y el sureste de la República Mexicana sigue afectando los remanentes de... Este huracán llamado Ágata está provocando probabilidad de precipitaciones como lo estamos viendo para Cancún, para Merida, en Tuxtla Gutiérrez y también para Veracruz. Las temperaturas máximas oscilando de los 24 a los 30 grados centígrados como mínima de 21 a 24 grados Celsius para el municipio de Celaya, 32.14 cielo parcialmente nublado, tarde calurosa, noche algo fresca. También para Reynosa, 32.24 en Acapulco, la máxima alcanzando casi los 30 grados centígrados grados con mínima de 23 para Guadalajara, 18 con 32 grados, un cielo con muy escasa nubosidad para Torreón, se despeja totalmente, la temperatura máxima calurosa 36 grados centígrados como mínima 23 grados Celsius para el territorio tejano, para Bacalen, para El Paso, las máximas rondando de los 33 a los 36 grados centígrados, como mínima 22 a 25, en Chihuahua cielo soleado 36 con 22 para Tijuana, ambiente fresco en el transcurso de esta noche de miércoles oscilando el termómetro de los 13 a los 14 y como máxima los 25 grados centígrados. Y ya por último le comento que para esta jornada de miércoles la salida del sol a las 6.50 minutos y la puesta a las 20 con 28 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente miércoles.